En este tutorial vamos a diseñar un cohete 3D usando programación por bloques. Lo primero que haremos será iniciar sesión en TinkerCAD y acceder a CodeBlock. Crearemos un nuevo proyecto. tenemos los bloques de programación el primero que encontramos es de todas las figuras que podemos hacer también tenemos los de modificación control y operaciones matemáticas en la ventana del medio arrastraremos nuestros bloques y en la de la derecha se irá formando nuestra pieza 3D Comenzamos arrastrando el cilindro que va a formar el cuerpo de nuestro cohete si le damos a la flechita aparecen otros parámetros como pueden ser radio y altura en el caso de colocar un bloque que no queremos podemos eliminarlo arrastrándolo a la papelera y se elimina bueno. vamos a empezar dándole un radio de 10 una altura de 60 así que hacemos clic sobre el 20 y escribimos 60 podemos cambiarle el color en este circulito vamos a ponerlo gris y ahora para ver lo que hemos realizado le damos al play y aquí está nuestro cilindro si le damos a la ruedita de ratón hacemos zoom, podemos acercar y alejar además del radio y la altura de nuestro cilindro, tenemos otros parámetros como este que eh, cuanto mayor sea el número más definido estará nuestro cilindro vamos a acercarlo, aquí también podemos cambiar las pistas si sí, lo dejamos seleccionado modifiquemos el número como estaba antes y ahí vemos la diferencia estos otros dos parámetros es para crear un redondeo Vamos a ponerle un 4 por ejemplo Y vemos En nuestro caso no lo necesitamos Así que lo vamos a dejar en cero Y este podemos dejarlo en 100 Vamos a seguir con las piezas de nuestro cohete Y como ya tenemos el cuerpo Ahora vamos a crear el depósito vamos a sacar la siguiente figura que va a ser esta la arrastramos y vemos que aparece un sombreado eh, en ese momento lo soltamos porque ya se une al bloque anterior vamos a dejarlo con radio 10 y altura 20 si yo le doy al play ahora mismo se crea el cilindro y nuestra segunda pieza está en esta zona y no podemos verla. Nosotros queremos que el depósito del cohete esté en esta parte. Así que lo que vamos a hacer es desplazarlo hasta la posición deseada. Vamos a los bloques de modificación y escogemos el de movimiento. Y solo vamos a cambiar la Z porque queremos que se desplace hacia arriba. Vamos a dar un valor de 40. Ahora sí. Bien. Vamos a poner ahora el escudo. Sacamos trapecita. En este caso va a ser la misma que el anterior. Pero. Ahí. Le voy a cambiar el color Y el radio Esta vez el radio va a ser 8 Y nuevamente nos pasa Como en el caso anterior Tenemos que desplazarlo El escudo es la parte de arriba del cohete Entonces vamos de nuevo al de movimiento Y esta vez lo desplazamos 45 Muy bien. Bueno, pues ahora ya nos faltarían las aletas y el propulsor. Para crear las aletas podemos utilizar la estrella. Que voy a poner un color rojo también. Vamos a ponerle 6. Un radio de 20 y una altura de 30 vamos a darle se nos crea demasiado arriba así que la vamos a desplazar como las otras piezas pero esta vez hacia abajo y lo vamos a bajar 15 vale pues ya solo nos queda el propulsor y vamos a utilizar para hacerlo un 1 y también a cambiar el color con un gris oscuro el radio superior va a ser 0 y el inferior 10 y una altura de 20 nuevamente se nos queda demasiado arriba así que lo vamos a desplazar y aquí está nuestro cohete finalizado y ahora solo nos quedaría hacer que el cohete suba Vamos a crear un grupo, vamos a las de modificación y aquí encontramos una que dice crear grupo. Este comando ha unido todas estas piezas que tenemos anteriores. Y ahora que es un grupo y podemos desplazarla todas juntas, vamos a decirle que se desplace en Z120. Vamos a darle...